La, la pregunta de Vinicito, que qué extraño que ninguna autoridad de República Dominicana se ha interesado a ir a interrogar, a hacerse el abusador y va a una supuesta periodista. Sí, una periodista dominicana <risas> que vive, en, vive Colombia. en Colombia. Vive en Colombia, vive en Colombia. <risas> bueno, vive en Colombia y es dominicana. Qué bueno. cosa, este país es bueno. Eh. Amado, Señor. antes de tu intervención... Ajá, dígame. Decirte que la situación en, el, en Irak, en el Oriente Medio, en Irán, se está complicando. Sí. Eh, primero, eh, misiles que llegaron a bases eh, norteamericanas, se habla más de 80 militares estadounidenses muertos, se habla de aviones no tripulados destruidos y otros tipos de armamento que están en la base, también de un avión ucraniano llegando al aeropuerto se dice que fue impactado accidentalmente por uno de estos misiles y que hay 176 personas muertas y que sobre Badat hay una intensidad de aviones sobrevolando en estos momentos. Se está complicando. Ya ustedes se imaginan cómo andará la ciudadanía en, ese, en esa zona del mundo. Pero bueno... Ojalá y que los líderes mundiales puedan, los líderes de estos países enfrentados puedan lograr un equilibrio, y llegar a un acuerdo. Sí. Porque en definitiva lo que el mundo menos necesita es una guerra. Si Así lo estamos acabando en, en estado de paz, en una paz que a veces es muy tensa, una paz que a veces no es paz verdadera, sino obligada producto de las circunstancias, una guerra podría... Eh, eh, deteriorarlo todavía mucho más, sí, además sí. de que Estados Unidos, Irak, el Medio Oriente, los países árabes no son el mundo, son parte de él, por ende tienen que pensar en que hay otros que tienen todo el derecho y, de vivir ya, en, este, en este globo terráqueo. Y ya con los cambios que está teniendo la humanidad en materia energética, claro. eh, como que no hay eh, una consistencia... Sí que pueda justificar guerras por recursos petroleros. Sobre todo que el, una de las eh, digamos los subterfugios utilizados para eh, el, lo que ha pasado es el hecho de que Irak, la muerte de Seleimaní fue sí. el producto de que Irak estaba Irán, perdón, estaba preparando eh, eh, actividades en contra del embajador o de la, de, de la representación diplomática en ese país, eh, diplomáticos norteamericanos en ese país. Eh, me recuerda el tema de la guerra de Irak, que también se habló de que Irak tenía armas nucleares y nunca se mostraron, sí. nunca aparecieron, nunca se vieron. Y al final como que queda quedó la idea, después de la guerra, que pasó todo, que, quedó la idea de que las armas nunca aparecieron, se la inventaron para justificar la guerra. Sí. algunos entienden que la industria armamentista norteamericana tiene que vender y esas guerras, esos enfrentamientos tienen que producirse cada cierto tiempo De